Legenda esto ya se está convirtiendo en un clásico nuestras caminatas mañaneras y hoy, si sí, se levantó la maris pensamos que no, yo la verdad dije te va a quedar dormida no, me sorprendió vamos pues son 20 para las 7 de la mañana en La Habana Cuba todavía no amanece nos levantamos para grabar el amanecer y la ciudad desde estas horas de la mañana. Estamos caminando por las calles de La Habana, son las 8 de la mañana en domingo y estamos haciendo un paseo matutino, esta es una de las colonias de La Habana Vieja, ahí hay un mercadito, esta de la esquina es un mercado agropecuario, amistad y virtudes. en el malecón de la Habana y al ladito del mar vean como está picado hoy hoy domingo, 8 de la mañana ahorita ya se calmaron un poco las olas pero estaba pasando el agua la, el muro parque aquí en la habana nos sentamos a descansar un ratito y estamos cerca de una parada del camión y va llegando la gente y pregunta el último 13 el último 3 es el número del autobús y preguntan quién es la última persona que está esperando y ya nos están haciendo la plática Nos sí. <ríe> están haciendo la plática Aquí a Es un marido, sí. <ríe> ¿no? Sí no es es ¿no? No Hay dos tipos de monedas Una es el Se llama pesos convertibles Que son estos uh -huh. Y aquí dicen Pesos convertibles Y otra son como los pesos normales, pesos cubanos. Se llaman moneda nacional. Moneda nacional. El punto es que este que es el peso convertible, está un poco más caro que el dólar americano, bueno, al menos para nosotros que somos de México. Y este peso cubano o peso moneda nacional está casi a la par de nuestro peso mexicano. Pero pasa algo, que estos pues prácticamente nadie no los quiere aceptar y si te los aceptan es, es un tipo de cambio bastante alto y no, no conviene mucho eh, en cambio estos dólares pues son los que todo mundo busca también le llaman dólar cubano eh, son los que todo el mundo busca, te los aceptan este, en hoteles y pues el turista es la moneda que le piden y no quieren aceptarte para nada estos estos pues los hemos tenido que ir este, cambiando poco a poco y hay unas tiendas, las tiendas pues aquí todas son del gobierno, eh, como tipo para comprar este, jugos, aguas, ahí sí los hemos podido cambiar y nos regresan en pesos, este, pagamos con peso cubano y nos regresan pesos convertibles. donde sí fue más, um, más de la vida cotidiana de, de La Habana. Pero bueno, también es importante conocer esta parte. Vamos a dar una vuelta y ya. Bye. callejuela aquí en el centro de La Habana Vieja hay restaurantes Ajá. las calles son empedradas y peatonales solamente si sí, creemos que esto es lo más más turístico de aquí de La Habana Estamos en el Paladar Los Mercaderes, en el centro de La Habana Vieja. Y eh, sí, está recomendable, bueno, al menos la entrada. Es esto lo único que quedó del segundo platito de, de eh, unos dos bolitas de... como crocantes. ¿Pero ¿Cómo se llama? Mal, ¿Malanga? Malanga. Malanga. Y además como un tipo papa, es de la familia de la papa. Y sí, son fritas. Mao pidió tu cola. Mm, tu cola. Y los demás pedimos cristal y un bucanero. A por ahí está. Bucanero. Bucanero Ay. y esta es cristal. Cristal. Cristal. Ya terminamos de comer en el cardenal, ah no, los mercaderes, <ríe> los mercaderes, aquí en, en la banda, a la y al final no pudimos grabar el postre, porque era un plan cubano, nos lo comimos, y traía coco al lado y cantillo. Está súper, súper bueno, estuvo bien decorado. ¿Qué más? Muy bien, les recomendamos, tienen que venir aquí al paladar Los Mercaderes. Hay música en vivo, pero hay varias secciones. Nosotros estamos en la sección del aire. Eh, por eso nos, <risa> nos poder, música. No se te a escoger música o aire acondicionado. Preferimos aire acondicionado. Sí, el calor está un poco fuerte. donde está el malecón y se ve toda, toda la Habana desde acá el malecón va todo alrededor toda la orillita más bien que ahí se ve el Capitolio, la Habana Vieja Miramar El ya ya anduvimos casi por todos lados días que hemos estado Saludos desde La Habana, Cuba Bye. Este es el video de los carros Vamos a poner a prueba misa Fíjense de carros No, otros no los conozco Pero miren los carros que hay aquí Todos los carros que hay son de los 50 Que fue cuando les hicieron de bloqueo De repente uno que otro de los 60 Y los más nuevos O los que son más comunes nuevos O los que hay muchos Son rusos Gorbachev les mandaba coches Entonces hay Ese que está allá A ver, Rosa si lo si alcanzamos Antes de que se vaya Ese blanco es un Lada es un auto ruso. Entonces tenemos muchos de esos y muchos de estos. Son los más comunes. Hay otro modelo que es el Moscovich. A ver si pasa uno ahorita que estamos aquí, los carros. No se deja, A te les explico de los modernos, Bueno. No se ven Moscovich. Y después nos explicaba uno de nuestros tantos guía taxistas ¿Qué? que la gente importante aquí de Cuba, artistas, eh, supongo políticos, puede importar el coche mientras esté viviendo aquí, el coche que quiera. Ayer este, grabamos un Maserati, lo voy a poner aquí en este video. Eh, ese Maserati es el único Maserati que hay en Cuba, obviamente. Pero pues, hay otros coches, como ese que va a ir, pues, posiblemente lo pudo haber importado, ese era un Yeta, en México se llama Yeta. Aquí tenemos otro almendrón así lo decimos en México estos, los Almendrones. Esos son chinos. Resulta que últimamente China ha apoyado mucho a, a Cuba y está mandando a través de un autobús. Ese es el Fiat. El Fiat Polaco. El Fiat Polaco es otro de los que eh, importaron en los ochentas. Esa atrás pareció una Land Robert o una Jeep. Este es un Egypt. Esos son autobús Entonces los autos modernos son importados por por este gente gente famosa aquí en Cuba, gente poderosa. Y ya después, si se van de la isla o si ellos quieren venderlo o regalarlo o lo que ellos quieran, ellos, ellos lo pueden hacer. Es otro lado. Entonces, otra cosa que nos explicaron son las placas. Las placas de los coches, hay unas placas blancas totalmente, como esas, de esas dos. Esas placas, significa, significa que el coche es propio, es de ellos. Y hay otras placas, vamos a ver si vienen otras, no, que todas son blancas ahorita. Placas azules, vamos a ver, a ver si no das sumo más allá. Esas son las que están ahí, tienen placas azules. Cuando son placas que tienen algo azul, ahí se alcanza a ver... Son placas del gobierno, eso es te que pasar chino. Esas son placas del gobierno, del sí. Estado. Entonces esas placas son, quiere decir que son coches del Estado. Entonces son coches que el Estado eh, adquiere y los subarrenda. Eh, aquí los taxistas lo que hacen es subarrendar los coches. Le pagan al gobierno un cirulariz mensual por tener, tener el coche. Ahí va otro Ahí va fiat. Ese es otro fiat los usaban, nos picaron. Ah, un, un, uno de nuestros guías taxistas nos explicó que los Fiat, eh, Fiat polaco le llaman, los usaban eh, en Europa para moverse en las fábricas de autos de un lugar a otro, eran muy pequeñitos y no estaban acondicionados para andar en la carretera o andar en la ciudad o en la calle, eran un coche nada más para moverse dentro de las fábricas. y pues aquí ese coche anda de punta a punta en toda la isla. Eso no, no me aquí están otros almendrones, eh, no hay control de verificación o de control de inspección vehicular. No circularía. Si No, nos dicen que no circularía ninguno. Pero bueno, nos explican que razón, al, al estar aquí en la isla y en la, rodeados por mar, pues ese humo se va para México inmediatamente. Ahí está otro Fiat, es el que le gusta a Maris. Y eso que va pasando allá al fondo es un copotaxi. Los copotaxi son motos de... yo no he visto electricas, son motos, motos de, de gasolina. Y estas son las mototaxis. Y por último de transporte están los visitaxis, que es el que está ahí atrás. Allá tenemos el copotaxi, el visitaxi. Y los taxis, también, bueno, están esos, los taxis amarillos, que son como los modernos. Y los taxis, allá tenemos un sitio de taxis, donde hay muchos taxis chinos. Son los que últimamente el gobierno chino ha apoyado. Y están los clásicos, que son pues básicamente los almendrones, los coches de los 50 eh, Cadillacs convertibles. Que ya, ya también vamos a poner aquí en el video, que ya, ya nos tocó subirnos a uno de esos. Miren, ahí va el Coco Taxi. En su plenitud. ¡Ese es un Coco Taxi! Estos son los famosos autobuses chinos Los guaguas que me llevan aquí Otro dato, eh, no hay autos americanos Por lo mismo del bloqueo, están como, como prohibidos Si sí hemos visto uno que otro moderno, pero no, la verdad no Hay Audis, hay Toyotas, hay Peugeot Vemos mucho Peugeot, como que Francia si sí les echa la manita Pero autos americanos, pues después de los 50s, Ya no hubo más Otro tipo de autobús, más, más corto Más chaparrito Bueno, ese no sé si es como turístico es lo que es más como turístico más turístico motos, también hay motos, no hay muchas yo pensé que iba a haber más motos, como en Vietnam pero no, no hay, no hay muchas motos pero ahí está, un almendrón un chino el chino es marca, yo no lo, vi, yo no lo había visto es marca Glee o algo así ahorita lo confirmamos, pero ese, ese es chino el de atrás es un ruso y más atrás está un almendrón, así como enfrente está un almendrón ya le llamo almendrones porque son Ford, son Chevrolet la verdad no los identifico, no no, no, no, no los conozco otro autobús chino y ese es un lava como el que nos subimos. lo ponemos aquí también o ya lo pusimos como taxi hay unos camiones rusos que ya no he visto cuando llegamos vi unos camiones rusos muy muy chéveres así como de los 50 así como de la, de la guerra Dar cartas a cualquier parte del mundo si no internet estamos caminando en el paseo del prado eh, nos llevará hasta el malecón el otro lado. y bueno es un paseo bastante bonito eh, rodeado de árboles puedes caminar y lo, lo mejor es que al lado a los lados hay edificios muy muy padres eh, algunos bueno como eh, aquí en Cuba este bloqueo no hay materiales para y es muy caro este renovar los edificios muchos están en ruinas prácticamente algunos bueno con la revolución se le dieron a, a la gente al pueblo es pues de ser este, grandes palacios o casas de gente muy rica pues se dieron a, a la gente pues común y corriente para que vivieran ahí pero bueno, sigue habiendo como muchos edificios muy bonitos y yo creo que en su época de oro ah, eh, esta es una avenida todavía más bonita. Hay algunos este, cafés, algunos bares, pueden venir a bailar o a tocar algo. Eh, pero bueno, nosotros vamos del otro lado al de le puse un filtro para que se viera de noche. ¿Te gusta el reggae? Sí. Tenemos una buena fiesta de reggae esta noche. No, Nos vamos a ir ya de regreso. Tenemos que irnos al aeropuerto en un rato. ¿Cuándo van al aeropuerto? Ya en unas horas. ¿Cuándo? qué hora? A las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? ¿2 de la mañana van al aeropuerto? Sí. Tenemos una buena fiesta de reggae. Oh. A, la una, a las dos, a las 2, a las 10 de la noche empieza. A ver, estado bien, pero no podemos ir. ¿Podemos ir a la fiesta de reggae? ¿Cómo? A la fiesta de reggae. Yo nunca he ido a una fiesta de reggae. ¿Nunca he ido? Nunca bueno, he ido, ¿no? ¿Qué hora tienes ahí? ¿Qué, ¿Qué, qué hora? ¿Qué hora cubana? Sí. 8:40. 8:40? Sí. 8 :40. 8 :40. sí. ¿Podemos ir caminando de la fiesta de reggae? No, no ¿me ves tenemos pico? que dormir un poco porque vamos a tomar un avión entonces... si El avión, ¿no en el avión, amigo? Última noche Yo un no pleno? puedo dormir en avión, me cuesta mucho trabajo ¿Eh? Yo no puedo dormir en avión No puedo, me cuesta trabajo ¿Por qué? Ay. Yo nunca he montado un avión Pero si montar un avión algún día, me duermo en el avión <risa> Ay, ay, yo no puedo si sí, me no voy a morir me duermo mío. es lo mejor esta es nuestra cápsula de despedida de Cuba porque en unas horas sale nuestro avión a, de regreso a México bueno lo que les queremos decir es ¿son algunos tips eh, tip número uno bueno busquen un hotel eh, que esté en un lugar donde céntrico que sea fácil moverse eh, nosotros lo buscamos en TripAdvisor y después lo eh, reservamos en bestday.com bestday para México com, porque no todos no en todas las páginas hacían reservación para para Cuba Eso es un hit. el segundo, eh, pues sí cambian a dólares este, en el aeropuerto, según esta experiencia en el aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto cambian todos sus dólares y todo cambia lo a Cuba ya pesos cubanos en ningún lado y si te los aceptan es un tipo de cambio eh, pues bastante eh, malo, no nos conviene. Entonces, Hablando de nuestra experiencia. Ajá, en el aeropuerto, directamente, y eh, pues, creemos que es mejor porque no está fácil encontrar casas de cambio o si vimos hoy unas, pero ya tranquila. Eh, en algunos lugares sí pudimos pagar con dólares con americanos. Muchas personas que, que te piden, eh, te empiezan a saludar, ¿cómo estás, amigo? Y ya a partir de ahí no te dejan, no quieren este, acompañarte. Hasta o hubo unos que nos siguieron a una tienda para que les compráramos ahí algo, les diéramos una moneda. Y voy a decir, como ustedes lo, lo decidan, pero sí, sí van a estar constantemente, este, como te siguen, te, te preguntan, te buscan, pero bueno. Eh, y ya por último una buena opción fue re la renta de un carro eh, primer día un convertible para dar toda la vuelta a la ciudad creemos que al final pues valió la pena y entre cuatro personas que pues, rentamos el carro eh, y nos llevó a muchísimos lugares prácticamente este, los lugares más importantes de la ciudad fue muy bueno, el segundo día fuimos a Varadero eh, en un carro moderno, en un Audi ahí, a este es un los carros de clásicos cuestan más caros que los carros de más modernos entonces pues ahí por eso van a ver que, que las tarifas bueno, van cambiando eh, y bueno la comida aquí no hay no es tan fácil a veces de conseguir tenemos hoy comimos en un muy muy buen restaurante aquí en La Habana que se llama mesones lo ponemos en la descripción, en la descripción? es mesones y súper rico pero o sea, no es muy común, ahorita ya es de noche son las 9 de la noche y prácticamente pues no hay nada no hay nada este, para comer hasta, hasta el otro día pero bueno, pues ya, muy bueno nuestro viaje en La Habana y vean los demás videos que vamos a estar sacando de esta, de esta ciudad y de Cuba, bye aquí son linos. aquí tenemos shampoo, desodorantes famosísimo, perfumes aquí tenemos Shampoo, mm -hmm. shampoo es natural seda. Centavos. Eh, ¿qué más tenemos? Vale.